17 grados la temperatura actual muchos de ustedes seguramente son inquilinos y vamos a charlar ahora con la doctora en ordenamiento territorial Virginia Miranda Gasul, gracias por estar con nosotros y la arquitecta Florencia Ginestar eh, desde el CONICET justamente han hecho un estudio, un análisis eh, quiero terminar de entenderlo, ayer leí un poquitito la información es entre los, la, la realidad de los inquilinos y la realidad de los alquileres vendría siendo por ahí y preguntarles primero qué se desprende de este análisis que ustedes han, han hecho durante este tiempo Gracias por estar aquí, buen día. buen día. Eh, bueno, esta investigación surge en primer lugar por la crisis habitacional que uh -huh. se viene recrudeciendo, post pandemia en la pandemia y post pandemia y, y producto, digamos, del debate nacional que viene sucediendo por, por la, ley, la de ley de alquileres. Claro, claro. Entonces, nosotras lo que empezamos a trabajar desde el INAE, que es el Instituto de Conicet donde estamos, eh, ¿Cuál es la realidad inquilina en el área metropolitana de Mendoza? Uh -huh. Y los primeros resultados que hemos obtenido es que, en primer lugar, hay un crecimiento de la población inquilina... Después del 2001, que esto se da en la gran mayoría de las ciudades del país, las grandes ciudades del país, donde... ¿Y, y a la, qué se debería eso? Digamos ¿Que más gente tiene necesidad de acceder a, a...? A la vivienda en alquiler y que también digamos, es una posibilidad. Hoy digamos, las formas de acceso a la vivienda y al hábitat están principalmente dadas por el alquiler, uh -huh. sobre todo en el sector de eh, jóvenes entre los 26 y 35 años. Uh -huh. ¿Y hay algún motivo por el cual eso se da? digo, ¿Porque les fue mejor económicamente? ¿Porque lograron emanciparse de su familia y antes no se daba? ¿Simplemente porque creció la población? Yo creo que eh, eh, la población creció y también es cada vez más difícil acceder a una vivienda propia, que uh -huh. esto tiene que ver digamos, con el contexto y la coyuntura donde hay una crisis habitacional. Uh -huh. ¿Y en relación a los ingresos que han podido detectar en eso? ¿Los, los precios tienen algo que ver con lo que... ¿Hay un promedio de sueldos en la provincia o nada que ver? Nosotras en realidad el trabajo lo basamos en una consulta propia que hicimos durante los meses de diciembre del año pasado hasta marzo de este año. Eh, la consulta, logramos una respu un, 500 respuestas. Eh, y sobre el, los ingresos y los alquileres, eh, lo que vimos es que actualmente en Mendoza se necesitan entre tres y cuatro salarios mínimos vitales y móviles para acceder a, al alquiler para una familia tri, tipo de tres hogares. Uh -huh. De tres personas. Y el que alquila, de digamos... tres personas, perdón. Claro, y digo, es, es, básicamente es una necesidad, ¿no? Es, no es, a ver si me puedo explicar, no, no es una decisión, ah, quiero alquilar, es casi una necesidad y no te queda otra, digamos, deben pro, prohibirse de muchas cosas para poder pagar el alquiler. Totalmente, además hay una simetría, digamos, esto es lo que lo convierte, digamos, en un tema de debate y por eso, digamos, hay tanta discusión al respecto. Primero, porque hay una simetría entre inquilinos y propietarios y también hay una simetría respecto, digamos, a lo que son los valores de alquileres Cómo se actualizan los valores de alquileres y cómo se actualizan los ingresos uh -huh. o los salarios, digamos, de los hogares, tipos de la provincia de Mendoza y el resto de las ciudades del país están en iguales condiciones. Uh -huh. Hay sí, un sí. alto grado, digamos, de vulnerabilidad eh, sociohabitacional respecto a la población inquilina. Ahora, uno anda por la calle y ve muchos carteles de se vende, se vende, se vende, se vende. Eh, eh, podría pensar también que alquilar dejó de ser un negocio. Este, más allá de esta necesidad habitacional que efectivamente existe. Sí, hay una crisis inmobiliaria y, y también es, producto del debate de la ley es que muchas de las viviendas que estaban dispuestas para alquilar pasaron a estar dispuestas para la venta, uh -huh. lo cual, digamos, generó, obviamente, aumento de alquiler y, y también hay una demanda, digamos, de un sector inquilino que le cuesta claro. mucho acceder y estas fueron una de las respuestas que obtuvimos también en la consulta. Claro. Hay mucha dificultad y también hay mucha eh, incertidumbre y preocupación respecto cada vez que uno necesita renovar o cambiar el, el alquiler. En el momento en el que hicimos la consulta, el 80% de las respuestas eh, dijeron que les había costado mucho o... Eh, Muchísimo al acceder al alquiler respecto a las características que ellos buscan y a la ubicación que buscan de la vivienda o del departamento en alquiler y esto de la retracción que se dio también en, en paralelo a la, al debate de la ley de alquileres y a la sanción hizo que actualmente queden eh, aproximadamente el 4% nada más de propiedades del mercado en alquiler. 4%, es, es, es muy poco, 4%, 4%. Muy poco. Agustina. Bueno, eh, y por supuesto ustedes lo manifestaban hace un ratito, esto se da en el contexto de un debate de la ley de alquileres que tenemos que decir, se debate en el Congreso pero que no marca demasiados cambios en relación a la actual ley. Este, ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes en función de esta ley de alquileres que está vigente, sobre todo con los mecanismos de actualización? Recién veía una de las placas sí efectivamente entre el 45 y el 50% de actualización anual y uno entiende que quien se le venció hoy, el año que viene a esta misma altura, a lo mejor tenga un 70% de aumento, pensando también en la inflación proyectada para los próximos meses. Sí, total. Bueno, esa es una de las grandes discusiones también por parte de los sectores inquilinos, de que esa actualización del valor del alquiler no acompaña a la actualización de los ingresos, claro. digamos, y esto en realidad tiene que ver con una macroeconomía que no está respondiendo y que quizás una ley marco no sea, digamos, el único instrumento que tengamos no. para regular y mejorar la simetría que existe respecto, digamos, a ingresos y, claro. a, y a precios. Y respecto a la ley de alquileres, lo importante es decir que está vigente, que hoy hay dos proyectos para la modificación, digamos, de la ley, que es lo que sí se aprobó en este momento, lo que ahora tiene que pasar es a la aprobación del de Senado. Claro. Eh, y dentro de esos proyectos sí son bastante asimétricas las, las, las situaciones o, o las instancias que se piden de modificación. Por un lado hay un proyecto que es el que tuvo mayoría, que es mantener la ley como está y adicionarle algunas mejoras a, los propietarios. a estos dos años, uh -huh. sí, a los propietarios y también algunas cuestiones a los inquilinos. Y la otra ley que eh, obtuvo minoría eh, lo que pide es... Eh, eh, digamos, modificar algunas de las cuestiones claves de lo que es la ley de alquileres, como el plazo, digamos, del tiempo de contrato... Eh, cada cuánto se actualizan los precios y algunas otras cuestiones que son comunes en los dos proyectos de modificación porque viste que acá escuchás de un lado escuchás del otro y encontrás cierta razón de, de, de los dos, pienso también en esto de que hay tanto en venta que seguramente sube el costo de alquilar porque al haber menos oferta y más demanda bueno estamos en ese lío económico que a veces funciona a veces no, me gustaría que nos vayan explicando porque han traído ustedes el material justamente a ver si podemos ir poniendo en pantalla le pido a Marcelita a la producción eh, lo, lo que ustedes nos traen como información no sé si lo pueden leer ahí o se lo, sí. se, se lo pueden leer. Bueno, a ver, vayan explicándonos un poquito lo que se desprende de esta de este análisis que ustedes han hecho. Bueno. Avancemos. ¿Sí? sí, porque esto claramente no lo van a explicar. Ahora sí. Bueno, esto es lo que hablábamos eh, recién, digamos, del crecimiento de la población inquilina. Lo que se habla hoy es de un fenómeno de inquilinización de la población que tiene que ver con esto, como cada vez más difícil acceder a una vivienda propia, uh -huh. la población inquilina aumenta y en la ciudad de Mendoza, por ejemplo, estos son datos del 2010, estamos esperando los datos actualizados del 2020, hay un 32,5% de población inquilina. Muchísimo. Es muchísimo y es importante, por lo tanto, digo, el debate claro. de la ley tiene una razón de ser de que cada vez hay una mayoría de población que tiende a estar algún tiempo de su vida claro. eh, en formato de alquiler. Leía recién, el 30, eh, perdón, tres salarios mínimos para poder alquilar y, sí. se, y se paga entre el 30 y el 50% de lo que ganan en alquiler. Sí, eso fue uno de los grandes datos que obtuvimos de la consulta, que el 50% de la población a la que nosotras consultamos de los hogares eh, respondió en la consulta que de su ingreso tiene que... Poner uh -huh. de entre 30 al 50% del salario para pagar el alquiler, sin contar otros gastos como ahorros familiares o la canasta básica. Uh -huh. Bueno, acá por 60% Servicios. alquila directamente al dueño. Sí, eso también sí. fue un dato que nos llamó la atención porque en, en otras plataformas que habíamos estado leyendo o en lo que se decía de en el mercado, era el... el Dato al revés, que las in era uh -huh. más alquiler por inmobiliaria que por dueño directo. Y en la población a la que nosotras pudimos eh, llegar con la consulta, el dato surgió al revés, que el 60% accede a través de dueño directo. Y, y se saltean a la inmobiliaria quizás para poder alquilar más rápido, porque si va por una inmobiliaria se sale más caro todavía. Sí, sí o sabe. también por los gastos que genera la inmobiliaria, uh -huh. que uh -huh. igualmente cuando nosotras nos poníamos a leer individualmente cada respuesta... Muchas decían que habían situaciones en que igualmente el dueño directo también eh, agregaba los, los gastos como si fuese un inmobiliario, o sea que te terminabas no ahorrando esos claro, gastos. Y entonces, Una vivada sería eso. Sí, absolutamente. ¿no? Una vivada pues no, no corresponde. La, la ley vigente establece que había ciertos gastos que debían compartirse y eso en la práctica terminó no sucediendo, o sea, sí. siempre siguen estando eh, pues sobre el inquilino. Bueno, y otro dato que surgió fue que eh, casi el 30% de los, contra, de los contratos... Actuales que respondieron la consulta eh, no están bajo la, la ley vigente, o sea, no se, claro. están, no mm, se está aplicando no se la ley. Claro. Bueno, como tantas leyes, ¿no? Que están buenísimas, pero que después a la hora de la práctica se me ocurre la ley de góndolas, la ley de etiquetado, este, sí. tantas cosas que son muy interesantes, pero que después en la práctica por algún motivo no funcionan. Me veía recién un dato más que me parecía bastante particular a ver qué nos pueden decir de eso sobre la discriminación, sobre lo difícil que se le hace a algunas personas particularmente poder alquilar. Bueno, respecto a la salud mental, digamos, también, y a las condiciones en las cuales, digamos, los inquilinos acceden a las viviendas en alquilar, manifestaron una gran preocupación y certidumbre respecto a digamos, a, la, a los precios de los alquileres y a los aumentos desmedidos que vienen teniendo, a las condiciones en las viviendas que alquilan, que a veces no tienen relación con los precios que están cobrando, a los tratos o destratos que tienen a veces dueños directos de inmobiliaria, a la falta de respuesta respecto digamos, a eh, las necesidades de rotura o mantenimientos propias de las viviendas. Y a su vez hay muchas eh, familias y hogares y personas que respondieron que Ah, hay una eh, discriminación porque hay muchas eh, viviendas y casas en alquiler donde las inmobiliarias o dueños directos piden que sean sin mascotas o sin eh, niños y niñas, lo cual, digamos, claro, dificulta... La chica encima, el, el, encima que hay poco en, en oferta, sí. si tenés eh, chicos o mascotas, se te hace aún más difícil. Total. Y otra de las cuestiones que manifestaron es la incertidumbre respecto a la localización, donde si uno vivió, digamos, por un tiempo de tres años, uno si tiene hijos o hijas, eh, genera una red afectiva, genera, sí, digamos, el acceso a la educación. La escuela, sí, sí, entonces, el club y otras tantas cosas. Las distintas actividades, entonces, estarse moviendo, eso también afecta, mm. digamos, a la construcción de, de la crianza, las Totalmente. redes sociales afectivas que hacen ¿Pudieron detectar algo sobre dónde se está alquilando más hoy en Mendoza si se ha ido modificando el, el espacio, este, antes quizás el era la principal atracción y quizás ahora se ha ido más a la periferia o no sigue siendo el centro de la ciudad, el punto donde mayor se alquila. Y esto coincide en realidad en las grandes ciudades. Siempre vemos que la aglomeración y la concentración se da en los centros urbanos. Eh, sí vimos que en Ciudad de Cruz y Guaymallén, por ahí había más cantidad de alquileres y también esto hace que sean... Goicruz y Ciudad, los departamentos con, con alquileres más altos en montos, pero también veíamos que son los que coinciden con más eh, elasticidad de mercado, o sea que tienen más oferta uh -huh. y tenés más posibilidades de encontrar variedad en el alquiler que vos estás buscando en esos claro. departamentos. Pero también vimos que eh, la mancha urbana de Mendoza en general se está extendiendo hacia las zonas de cultivo, hacia las zonas agrícolas del este. El lío ese, ¿no? Sí, y poco lo que... no tienen en cuenta eso, pero la verdad es que se van a ir perdiendo un montón de espacios que son chacras sí. este, y, y, y que alimentan a muchísimos mendocinos Total, la sustentabilidad está Se está yendo hacia el este, dicen ustedes, sí. eso es lo que están observando Y al pie de monte Porque estoy pensando, ah, que también habrá que tener sus cuidados, no sí. por, por cuestiones naturales, lógicas, que de hecho ya hemos tenido hace muy poquito sí. Me interesa ese último dato, entonces, se está yendo más hacia el este y esto afecta claramente... Sigue concentrado en, en el, los centros urbanos, digamos, en Ciudad Goy y el centro de Guaymallén, uh -huh. pero sí empezábamos a detectar que esa mancha se va extendiendo y que eh, la vulnerabilidad de, de los inquilinos de estas zonas también era más alta que en algunas otras zonas del, del Gran Mendoza, digamos. Claro, claro. Eh, ¿Tienen ustedes este, este material? ¿Ya lo procesaron todo? ¿Alguien les pide este material? ¿Se lo ofrece? Porque estaría buenísimo también que lo tengan en cuenta, ya que ustedes tienen estos datos. Agustín hablaba mucho de que la ley fracasó en su modo de ver. La verdad que comparto bastante que la ley es nacional, que quizás no todos los centros urbanos... No todas las provincias tienen las mismas características. Claro, nunca se avanzó en la ley con, con el concepto de la regionalización. Claro. Porque bueno. la situación que vivimos en Cuyo o en Mendoza está, es muy distinta a la que, claro. a la que viven, sobre todo, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Yo siento que esta es una ley que está pensada únicamente en, en Buenos Aires, sobre todo cuando hablan, por ejemplo, de las dolarizaciones. Yo no he visto, no sé si vieron ustedes acá en Mendoza, que se ofrezcan alquileres en dólares, que es un fenómeno que está muy vigente en Buenos Aires. Uno ¿Sí? se mete a cualquier página y encuentra alquileres claro, en dólares. Acá en Mendoza me parece el alquiler, quizás no, pero sí la venta. No, claro, claro, ponen, la venta, para la venta sí. te ponen todos los precios No, pero estoy hablando y alquilar de Alquilar sí, claro, claro. temporal también está en dólares. Uh -huh. Pero bueno, sí, creo que es una de las discusiones que también se viene dando dentro de los frentes de inquilinos de cómo eh, está centrado en Buenos Aires quizás algunos aspectos, principalmente uh -huh. la actualización de precios, claro. está pensada para un trabajador de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Y los privados se alquila mucho o no? ¿Pudieron ver algo Obtuvimos de eso? Tuvimos algunas respuestas y eran por ahí las que nos disparaban los datos, entonces para como tener una homogeneidad de uh -huh. los datos, sub, sabíamos y las teníamos detectadas, pero eran las menos, uh -huh. las de los barrios También. privados. Bueno, reitero la pregunta final entonces. Alguien les pidió este material, sería buenísimo que puedan compa compartirlo. Eh, sí, en este momento estamos, eh, que todavía no tenemos la fecha, pero vamos a hacer un conversatorio también con el sector inmobiliario en la Universidad uh -huh. Nacional de Cudo y hay una diputada, Laura Chazarreta, que también nos ha pedido el, el proyecto para en primer lugar declararlo de interés uh -huh. legislativo y obviamente empezar a trabajar en propuestas aunadas. Nosotras también hemos entrevistado, hay casi cuatro organizaciones inquilinas acá en Mendoza, que nosotras hemos estado trabajando también con distintos niveles de... de eh, eh, activas, digamos, uh -huh. frente a, a esta problemática, con la que es la idea, digamos, seguir acompañando, digamos, tanto sus eh, demandas con los datos que nosotras estamos produciendo y seguirlos actualizando. Virginia y Florencia, más que interesante. Gracias a los dos por habernos acompañado. Un placer.